Bienvenido, Julián Chabert. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Qué lindo bien? saludarlos. Me quedé sin verte. nombrarlos. Dije todo y no, nunca lo nombré. No importa. Pero por eso somos dos. Exactamente, claro. nos complementamos. Pero aparte, ustedes su presencia, ya habla por usted claro, mismo. no hace falta presentación no hace falta Julián Sí. al serio? capítulo de no, hoy me quedé pensando en otra cosa que no tiene absolutamente no, nada que ver. Claro. Además, si se lo digo van a decir, ¿qué tiene que ver? Así que no se lo voy a decir. Pero me encanta, aunque eres me... de curiosidad. Pero uno, uno conoce la cabeza de Chaves. La corbata y el pañuelo, porque tengo una fiesta de 15 el sábado. Pero de todo. Claro, pequeño. ya tengo la corbata, Escúcheme. pero no tengo el pañuelo. Hoy entonces, lo vi en las va? redes sociales. Valentina cumplió 15 años. ¿Qué le parece? Esa niña que vimos, que vimos nacer. ¿Qué le parece? Va, ¿Va pañuelo también? Sí, pero no sé si corbata anaranjada. Para no, no, las la corbata es con, no, con, es con el color. No es con el color, color del vestido. vestido tiene que ir. Ay, no, y claro. Esto, claro. Si va es? corbata, no va pañuelo. Esto, mira Listo. qué pañuelo. Mirá lo, que... <risa> lo que despierta esenciales, porque justamente eso también es esencial, un papá, todo, cómo todo, se prepara todo. para los 15 de su hija. Qué emoción. Juli? Que nunca he vivido usado corbata, no me gusta y lo voy a hacer por mí. Me encantó, me encantó. Bueno, entramos en tema. Parque Dueño del Sol, lo conocen, un hermoso lugar de Junín. Dentro del Parque Dueño del Sol hay una escuela que no tiene nombre, que es la 2052, que nos están viendo, le vamos a mandar un saludo gigante, que no tenía lugar, playón deportivo, y ahí eh, van chicos de una escuela primaria, chicos con distintas discapacidades. Y yo esta pregunta se la he hecho varias veces y se las voy a volver a hacer. A ver. ¿Qué necesita un chico de una escuela, vamos a decirle normal, sin discapacidad, y un chico discapacitado? La respuesta es hermosa, exactamente lo mismo. Exacto. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a los chicos con discapacidad a veces sobre todo lo que es uh -huh. educación física y todo lo que son los juegos con el cuerpo cuando la discapacidad es motriz hay que adaptarla y necesita más paciencia y los logros se disfrutan muchísimo más claro es verdad y los profesores, que es lo que vamos a ver que son los esenciales de este capítulo necesitan una paciencia especial porque a veces lo que con un chico sin discapacidad te lleva una semana con un chico con discapacidad puedes estar todo el año para que el chico agarre la pelota, uh -huh. para que el chico pueda soltarla para que el chico quizás en silla de ruedas pueda encestar, que el aro le queda Gigantescamente lejos y alto, o hay que bajar el aro, hay que adaptar pero todo. Los logros también se magnifican, como decías recién. La alegría de lo logrado también es más grande. Quizás cuesta más, pero lo que los chicos necesitan es exactamente lo mismo. Y la gente que aprende esta sí, cuestión sí, sí. de estar y crecer, como dice el graf, crecer con discapacidad. Es gente absolutamente especial porque tiene una paciencia especial. Que hace una la... vocación, ¿viste? Cuando vos decís, cuando los ves cómo lo tratan, cómo trabajan y todo, decís, bueno, evidentemente no nacen con ese don, porque para mí es un don maravilloso de la paciencia, ah. el amor incondicional y, y f... tantas cosas más, Y fíjense ¿no? que no por nada la fundación dis busca lugares donde ayudar, que esa ayuda se magnifique, se multiplique. Sí. Y generalmente, no generalmente, muchas veces termina en la escuela... Porque evidentemente, chicos, lo hemos dicho muchas veces, la escuela es el lugar donde se construyen los valores y las cosas importantes. Y si algún día vamos a salir de esta crisis gigantesca, yo no tengo dudas que va a ser de la educación. Lo dicen los grandes pensadores. Absolutamente. ¿Y lo dice dueño? usted también, <ríe> que es un gran pensador. <ríe> un, un pensador chiquitito. Parque Dueño del Sol, una escuela con discapacidad que le faltaba el Platón Deportivo. Uh -huh. La Muni lo construye y los profes hacen su arte, su amor, vivir, amar y aprender en el Platón Deportivo de Junín. Este es el informe. Bueno, Realmente es un sueño hecho realidad. Eh, este espacio era un proyecto para favorecer a nuestros estudiantes, para que tuviesen un espacio de desarrollo personal y sobre todo social que es tan importante para las personas con discapacidad y eh, está hecho realidad gracias a Vendina Solidaria. Más allá de lo pedagógico, que es muy importante, nosotros hacemos eh, hincapié también en lo emocional y en lo afectivo. Si vos al niño lo ves feliz, eh, para nosotros eso es una gratitud inmensa. Venir acá a la escuela, estar acá al aire libre, en el patio, para ellos, eh, ya para ellos eso es feliz. Los chicos se sienten muy cómodos. El amor que se tiene es eh, muy lindo con estos chicos, sobre todo el profe en estas ocasiones que trabaja en discapacidad tiene que tener mucha paciencia y mucho cariño con los chicos. Los estudiantes, para ellos son poquitos, para nosotros son como eh, grandes, grandes logros y nos llenan el alma. Ahí está. Impresionante, ¿no? Lo que vos decías. ¿Qué se hace con ese recurso? Pues puede que llegue el recurso, pero si no hay quienes lo trabajen o quienes lo realmente multipliquen para los demás, no tiene sentido. ¿no? Las dos cosas son muy importantes. Total. Porque los profes, sin el lugar, no, eh, no, lo, te, no, no y lo hacían en un patio chiquito, lo hacían en una galería. Este sí. plantón deportivo, sí. como lo vieron, es hermoso. Y una vez que tenés gente que tiene ese amor, esa vocación, bueno, en ese platón deportivo pasan cosas no. maravillosas. Y aparte desde lo que te aporta, qué sé yo, de lo técnico, deportivo, que haces más cosas, veíamos el aro de básquet. Por supuesto. Lo que te debe estimular, porque tener un lugar así también te da más ganas de, de, de ir a la ganas De ir, más ganas. Y las olimpiadas especiales donde se juntan chicos de todo el país que hacen... Hay que cubrirlo eso. Sí, es buenísimo. Y eso, sabes qué? También tiene que adaptados. llegar. Tiene que llegar a toda la provincia. Es algo que ¿Sí? se tendría que empezar a incorporar. Yo, si parezco siempre, viste, la, la nona que te cuenta siempre las más cosas... Pero yo me acuerdo de chica Nosotros en Maipú Teníamos en el polideportivo Juan Domingo Riboski Las olimpiadas intercolegia intercolegiales sí, Entonces sí. era buenísimo Hay algunas que se siguen haciendo No sí, sé claro por eso Hay algunas, sí, algunas que sí, sí Chicos, sí. el torneo de vita Es una de las mejores claro. cosas Que bueno Nosotros uh -huh. eran el departamento Todos los, los, que, los que eran el departamento Todo el país y viajan uh -huh. Y cuando vas ganando Te van pagando los viajes Y viajas por todo el país Eso motivo incluye Tanto como las con discapacidad Y también las, las olimpiadas En general de, de los chicos Para mí uh -huh. eso es una buena disciplina Nosotros que podíamos. íbamos del Licio con la, a las Olimpiadas de General Alvear, sí. y en la puerta, o sea, en, en, entrando al pueblo, decía. Bienvenido deportista Y vos sentías claro, Qué lindo Pero no sabes Cómo sí, sí, te sí. mimaban Pero qué motivación Bonita Y sana Y maravillosa Para los chicos eh, eso ¿eh? No, y el deporte eh, en general Desarrollar no. eso La disciplina de, Del entrenamiento De la constancia La perseverancia uh -huh. La disciplina <risa> Totalmente Y la competitividad sana Que está buena sana, también por supuesto eh, Al que se lo está preguntando Julián Chabert Ha sido un gran jugador De balón mano Porque, Por supuesto ¿Qué deporte hacía el Chabert? Balón Nadie ¿verdad? lo cree nadie Empezaron lo cree. todo eh, con la con el, el tiktok Que claro, te ponen las no. distintas cositas Y no se sé ¿En qué te va a caer? yo lo quería contar capaz no, que nadie se está no parece me ven y no, no parece no, no es por eso escúcheme, escúcheme tengo un pasado antes de despedirlo sí. le vamos a hacer lo de siempre que es spoilear qué se viene estamos con grandes cosas ¿cuál les spoilear <risa> es spoilear? hay todo. una escuela en la valle en un lugar que se llama El Retiro imagínate el nombre es lejos de todo todísimo sí. nos ha quedado ropa de la campaña frío cero nos han quedado juguetes y nos han quedado cosas de librería entonces estamos juntando todo y vamos a ir con una gente que les van a hacer una huerta orgánica. huerta Bien, Ay, entonces bueno, les enseñan, eso. lo que pasa es que la, el tema en la valla es la tierra y la tiene mucha sal, el agua y esa napa, entonces hay que preparar la tierra de una forma especial nah. para que la huerta orgánica crezca, hay que cuidarla mucho. Pero bueno, en esos lugares, obviamente, que cualquier cosa que salga de la tierra se agradece Muchísimo. doblemente. El doble, claro, porque es muy seco. Bueno, bueno Juli, nos encantó Gracias. eso y las grandes cosas que preparan. Veremos el próximo. Nos manda la fotito después de la. Siempre, sí, sí. sí. De la, corbata, la y... corbata y el pañuelo. La Ahí. corbata y el pañuelo. Muy bien.